Muy buenos días y continuando con este su espacio de mañana, ya estamos en el café caliente, pero primero voy a permitirme el momento para saludar y recibir a Raquel Otega. Buenos, buenos días día, hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bonito, buenos Adasa días, está haciendo ¿cómo lo siente? suyo. Adasa cómo va bien. Sí, pero muy bien, Adasa Elements, muy bien, encuentra muchas opciones ahí, buenos días a ustedes también amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana en el Café Caliente, la entrevista central hoy recibimos comunitarios del de sector Hermanas Mirabal que vienen a representando el Club Hermanas Mirabal ellos nos cuentan de que hay una situación difícil que está imperando donde hay un grupo de personas que entiende y que se ha adueñado del mismo, vamos a hablar con Jochi Tavera que está aquí, dirigente destacadísimo deportivo de acá de San Francisco de Macorís, también el pastor José Manuel Cantalicio y el señor Alcides Martínez. Gracias por estar Buenos con nosotros. Buenos días. Buenos días. días. Cuéntenos, Hoche, eh, ¿qué es lo que está pasando en ese ¿qué sector? ¿Qué sucede en Hermanas Mirabal, en el club. club? Sí, realmente nuestro club, Hermanas Mirabal, que es un, un club que está enclavado en el ombligo de más de 20 barrios. Y si tú te pones a hacer un análisis de lo que es la gran cantidad de terreno que hay, y de barrios que hay, no tenemos más instalaciones que vamos a ese club. Es un club que fue donado por Balaguer y realmente ha estado manejado por personas que no son capaces de entender la necesidad de que ya el, el tiempo cambió y que necesita que esa instalación sea un patrimonio de la comunidad. Entonces, tenemos siete meses... Pero el... suponemos que es un patrimonio de la comunidad. Sí. Porque no creo que un club pueda ser patrimonio de un particular. Aparentemente no. Esa es la gran diferencia que hay. Entonces, nosotros tenemos siete meses luchando con las autoridades. Realmente la Unión Deportiva, en eh, la parte deportiva, asumió el rol de, de manejar el ambiente en la parte de lo que es los sectores interesados. Luego, la Unión Deportiva la han querido relajar. Luego se inventaron de que había que esperar que concluyera el proceso eleccionario de la asociación de baloncesto. Ya concluyó. La asociación de baloncesto le envía una comunicación a ambas partes, tanto a ellos como al pastor, diciéndoles que, que en el próximo día va a haber un proceso de, de una, una asamblea preeleccionaria, donde... Déjeme ver. Es decir, que el conflicto viene porque hay individuos que permanecen como si fueran presidente y directiva por 27 años, es lo que ustedes me han dicho. Sí. Que eso no ha permitido que la comunidad disfrute de un recinto, de un lugar de esparcimiento deportivo y de actividades sociales de la barriada, porque ellos tienen un negocio ahí prácticamente. Utilizan el local y lo rentan No han dado nunca Respuesta, ni han hecho Una especie de informe. presentación de informe De entrada y gastos De ese dinero Casualmente nosotros Inmediatamente concluimos el proceso Vamos a llamar, a que hagan un informe General, porque Se han dicho tantas cosas ahí Que es necesario que la cosa se ponga en su lugar eh, Ya la, la vida es como un cristal que tiene que mirarse de este lado y de aquel lado. Y no tener algo como escondido para fines de engañar al pueblo. El pueblo es un ojo que te lo ve y nadie lo ve. Basto. El pueblo está carente, carente de instalaciones clubísticas, claro. culturales, de, de donde haya un activismo, donde haya esas facilidades para todo el mundo. Opciones, oportunidades para todos. ¿Qué, qué buscamos ahí, Raquel? Uh -huh. Lo que buscamos ahí es que ese club sea manejado por personas sensatas, que entiendan que ese es el refugio de toda la colectividad por ahí. ¿Para qué? Tú tienes una reunión en un punto de destino, tú tienes que ver hay un niño, una persona muerta, ese es un lugar para eso, y más que un lugar que converge en toda la gente que son muy pobres por ahí. Se supone que no le deben cobrar por eso. eso porque bueno, es de la comunidad. El Debe su... ser gratis. Pastor Cantalicio, cuéntenos cuál es la experiencia que hay. Muy bien, buenos días primeramente, buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos del lado de la justicia. Quisimos micuirnos en cuanto al aspecto se refiere, porque somos Hermanas Mirabal. Y como somos del sector Hermanas Mirabal, y entendemos que el Club Hermanas Mirabal es un patrimonio, no de un grupo, sino de la colectividad, hemos querido eh, ir delante, al frente, porque entendemos que lo que se está haciendo en ese club, por esa llamada directiva, es como si ellos entendieran que son dictadores. Y ya en estos tiempos modernos, la dictadura no puede permanecer en República Dominicana. Mire, sí. veo aquí que la Asociación de Baloncesto parece ser buscando una vía saludable, propone primero que se convoque a las partes envueltas para fijar una fecha para una asamblea pre-asambleas claro. o preeleccional, no sé. La conformación de la comisión electoral y la fecha de, definitiva de las elecciones. El sábado nosotros, cuando llegamos a la reunión, como le decía, hubieron unos jóvenes llevados por el presidente actual. ¿Quién es el presidente actual? Eh, le llaman David Galvez. David, David Garbes. Y Garbes, ¿cuánto...? Se supone que una directiva tiene un periodo, no más de seis años, si fuera el extremo, cuando hablamos de, de, de directivas de sin fines de lucro, son dos años. ¿Es, es así o no es así? Lo, lo, Entonces, ¿cuánto tiempo tiene David Garbes? en eh, 27 años, más, <risa> más de 27 años. Pero, una cosa, no los, puede ser. los estatutos. Siendo el presidente siempre. Estos estatutos obsoletos estatuto. no contemplan, no contemplan que debe durar dos años. No sino, sino un año. Sino no, que, no, los ah, son ya son ya que ellos Señores, cuando quieren ya. le añaden una hojita. Ya, como el caso donde él democráticamente ...señaló a Máximo Paulino para que siguiera dirigiendo el club... ...como por ejemplo, me quito yo, ponte tú. Bueno, señor, eh, el CIDE, ¿verdad? Eh, este club es deportivo, cultural y recreativo. y recreativo. Esas tres funciones, ¿la comunidad puede ejercerla en el club cada vez que quiera? No, no, no. no ¿Hay algún plan de, de trabajo no, no, de ingresar no, no, la no. comunidad a, a estas actividades? Nosotros tenemos un plan para que la comunidad regrese al club. ¿sí? Bueno, pero ¿tú? ellos lo tienen. Ellos lo tienen, pero no de. Ustedes ahí no están cerrado, cerrados, cerrados. No, ni, ni hay cancha de baloncesto, y no se da ningún tipo de deporte. abandonado. O sea, ellos lo hablan para reuniones, cuatro gente, nada más cinco, que van de ellos los sábados. Pero después de que está muerto el club, no se da un evento para los niños. Hay más de niños rodando, loco, practicando deporte. Y uno le da ¿Con la, que, con la cancha trancada. la cancha trancada. No hay nadie no. que dé práctica. Uno va y da pena. y Yo me quedo mirando, me cría ahí así. Sí. Y me da pena, Digo, ¿Por cómo va a ser esto? Porque luchamos por ese club. Porque yo era niño. Y lo va trancado con candado. No, no, pero ven, acá con la falta bueno, que hace de mira, cancha. Jorge, bueno, eh, vale. tenemos, Diga pastor. Tenemos una imagen, ¿verdad? Este, ayer fue la cámara y vieron la condición de cómo está el club cerrado. Los clubes no son para estar cerrados. Nosotros proponemos que a ese club, al que darle vida... Pero una cancha cerrada, que no se te utiliza. Al no se... que darle vida, ¿por qué? Porque es ahí donde los jóvenes, nuestros jóvenes para que no carguen el flagelo, la droga, tienen que irse a recrear. Eso es lo que nosotros planteamos. Y elecciones diáfanas y transparentes para que la comunidad vote. Así es, entonces esta persona de nombre David Galvez, Galvez uh -huh. que encabeza esa directiva de 27 años, ¿qué uso le da el club actualmente? El uso que él quiera darle, que le dé él mismo lo que él le convenga a él, cobrando por ellos. Me imagino, que se, ello. me imagino que se siente como o sea, si fuera una persona renta Bueno, lo renta, bueno, es lo renta sí. a personas. Lo rentan a personas sí. para fines de, de cualquier actividad que tengan. Privadas. Sí, sí privadas. Incluso las sillas que fueron donadas por diferentes entidades y personalidades, por un, por un regidor de Boston que tiene su esposa por ahí, uh -huh. en ese lugar, donó sin silla Y esa silla la agarran ellos. Se la alquilan a la que tienen vela o que tienen velorio. Y se ya la tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que no ¿Qué pasa con ese dinero? Que no lo invierten en ningún lado. Se lo reparten para ellos. Y no puede ser. Ahí tiene que funcionar la directiva en su orden, con cabeza, cuerpo y extremidades La no se presidente se secretario de general, secretario de Finanzas, viceversa? viceversa eh, Oye, oh. pero, pero lo menos le están dando mantenimiento. Al no, ¿qué mantenimiento? Nada. Se le lavó la cara. Una un cosa. Al, ese señor. Mire. Ese señor. Pa, eh, regidor dejó el dinero de la de la, de la pintura. Ay. Hay una cosa. Veo aquí Máximo Paulino Presidente. Eso es. Eso es. Ojalá integran ellos ahora. Sí, okay. Rafael Antonio Morales Secretario. De organización. David Rafael Garvey, ahí está el, el secretario de Finanzas. No, ah, se, lo... sí, se puso ahora. Se puso ahora. Nisauri no Toribio la... Morillo, secretaria. Miguel Ventura, secretario de Deporte. Arianna López, secretario de Prensa y Propaganda. Eduard Mendoza, secretario de Cultura. Gustavo Vázquez, vocal primero. Juan Alfonso Reyes, vocal segundo. Se supone que la asamblea. General es la responsable de que a través de una comunicación se le envíe a la directiva y se haga entender que se procura una asamblea para promover unas elecciones internas. Eso es el La parte que tiene que ver con estos estatutos deben hacer una, un encuentro después que puedan entrar al proceso de, de sentar a, a los directivos actuales porque no pueden secuestrar una institución de ese tipo. ¿Ustedes en, en han ritro, pues. hecho el intento de reunirse con el señor Galvez? No, había un proceso de reunión todos los sábados con ellos. ¿Ay, qué pasó? Eh, tranquilamente. Lo que dijo. No, el, lo que diga él. Eh, eh, lo que, que dijo, dijo el pastor, no. que le tiraron unos tigres atrás. Sí. <risa> hay un Tajimi, que el sábado yo tuve una discusión con él. Muchacho. Domingo. Do, eh. Domingo. ¿El es que yo discutí con él? Sí, Domingo. Con ese joven yo discutí Domingo. le dije, mira muchacho, los procesos sociales no puede pararse porque sufre la comunidad y la niñez que hoy está descarriada no te ponga fastidiar en esta cuestión deja que la cosa camine como tiene que caminar deja que la unión deportiva conjuntamente con la entidad existente manejen el proceso para que llamen de una manera transparente el problema es que ellos no han podido con, desde que están ahí no han podido tener un banco de datos ni una directiva formalizada sino un grupito de amiguitos no se jueguen ellos su ...su sistema, a su manera. ¿Qué es lo prudente? Entiendo yo, un hombre con 27 sí. años en... en ¿Y cuántos la... años de vida tiene el señor David? Tiene como Si 15, tiene 27 más siendo presidente... 50, 50, años, 50, y 50, pico, 50 y pico, 60. 50, 50 años tiene. Ok. ¿Lo prudente era que Entró de 25... Mira, que ya todas las instalaciones 22. que hay ahí... ...tiene que tener un banco de datos, un archivo... ...que garantice quiénes son los miembros. De 20 años. Ahora, la Unión deportiva ...tendrá que llamar a elecciones a través de un sistema que, que ya está obsoleto y es lo prudente porque no hay, cuando uh -huh. tú no tienes nada de una universidad establecida, dando a identificar quiénes son los que votan, habría que involucrar a todos los que viven en ese sector que diga, hermana Mirabal. ¿Para qué? Para de ahí, con esa lista de presencia, se archivan para la historia de ese club, como el futuro socio de la actualidad. ¿Quiénes son los socios? Todos los moradores que viven por ahí. ¿Por qué motivo? Porque ahí, no hay más nada que no sea esas instalaciones. Esas instalaciones tienen que ser para todos y todas las entidades organizadas. El pato en su oportunidad, si logra ser el presidente, de ahí yo lo sugiero a él. Que empiece un, un esquema de, de planificación para que las cosas sean con criterios. Entonces, los... ¿cómo es la reacción de la comunidad para producir eso que ustedes...? Me gustaría que ustedes mandaran a la cámara y le preguntaran a los jóvenes por ahí. Que es testigo mejor. Porque realmente quizás nosotros tengamos parte interesada. Aquí. Precisamente tenemos declaraciones de los moradores. Están listas, ya nos apunten a producción. Moradores de, ya de la comunidad de este club, Hermanas Mirabal opinan al respecto. Vamos a escucharlos. exigiendo club, cerrado. Está exigiendo una elección limpia, diáfana y transparente. Que tenemos 28 años con un presidente ahí. Y ya últimamente se ha querido adueñar estas instalaciones deportivas, culturales y sociales. Porque nos han sacado todos los grupos sociales que se reúnen aquí, principalmente eh, se a toda la gente, esta gente de la tarjeta de solidaridad y es incómodo, lo sacó, lo sacó un grupo de llama de casa que se reúne aquí, lo sacó, este, casi violentamente lo mandó, tú ven, que irse para allá, para la casa de, de Rosa María Rosa, a hacer los cursos y así sucesivamente, porque ellos dicen que este club no es, no es comunitario, este club es privado, entonces... ¿Quiénes son ese es primeramente el presidente, David Galvez, y el que lo sigue a él, más o menos, ahora es domingo, es domingo paulino. Es que el sábado se produjo un inconveniente, el sábado hubo una reunión con esta parte. entonces, eh, varias personas, algunos jóvenes de este sector, de los que viven aquí, dijeron que aquí no iba a haber elecciones, que ellos no aceptaban que aquí hubiera elecciones, incluso difamaron algunas malas palabras diciendo que ellos aquí no quieren viejos, ninguno de estos viejos de la comunidad, que eh, lo que sabían de este club era ellos y que aquí ni el presidente Danilo, ni nadie que viniera de otro lado, ellos iban a aceptar que hubieran elecciones. Y nosotros tenemos para decirle que aquí tiene que haber elecciones que aquí lo que se quiere es paz y armonía en estos sectores y que no queremos ningún tipo de problema. Este sector está llamando a elecciones diáfanas y transparentes porque entendemos que este es el club de todo, es el club del sector Manas Mirabal del barrio San Pedro, de todos estos sectores que componen el sector Manas Mirabal que viene siendo el sector Madre sin problema porque sabemos que mañana todos vamos a seguir viviendo en este sector que bastante nos necesita Bueno, ayer estuvimos viendo algunas opiniones, esto fue grabado en el día de ayer, hasta el pastor dio sus declaraciones ahí en el video que acaban de ver. Entonces, ¿qué acciones ustedes van a hacer en lo adelante nosotros para recuperar este club? Porque nosotros... hay que recuperar Nosotros estamos esperando que las autoridades deportivas llámese la máxima autoridad, la Unión Deportiva, hasta el Ministerio de Puerto y puede incidir, porque sabe que los procesos no pueden pararse, Es que tú no puedes parar en un proceso social donde sea el pueblo quien está sufriendo las la consecuencias. Porque ¿por qué no le permiten que ese cruce abra para todos los integrantes de la comunidad? Entonces yo creo que la Unión Deportiva... Están tratando de patrimonializarlo. Ayer, explicar, ayer estuvimos denunciando y anunciando a las no va a fijar la situación del de club. Ella se encontró raro, como pueden ver ustedes, esa actividad, que porque lo tiene cerrado. Si ahora necesitamos abrir clubes. abrir clubes. Y cancha. Y, y cancha, y, y que haya esa. Y la alcaldía, que. No, no, no, no, no, no se ha inmiscuido. No, eh? no me lo he tocado. Porque o sea, también es... la alcaldía tiene que ver con esto. Creo que se ha hecho sí. inversión ahí por parte de la alcaldía, no en esta administración, en pasadas sí, administraciones. sí, sí. sí. Y que creo que se ha hecho, entonces no porque... eso es parte del patrimonio municipal. Déjenme concluir, ayer estuvimos en el general explicando las mismas cosas, el general está sorprendido. Estuvimos el Juanito Antigua, gobernador, explicando la misma situación. Y también informarle a ustedes que ese local o ese terreno lo donó la, el ayuntamiento municipal. Porque tenemos documentos de, de esa donación que se hizo. Y lo, y lo edificó, lo construyó. Lo construyó. Lo construyó Balaguer. Balaguer. Balaguer, pero lo que queremos es... Pero lo mantienen en buen estado para usted tan viejo. Sí, no. Si tú vas, tú lo ves por fuera bien, pero por dentro es un cacarón. Ah, okay. No, una ¿Entonces? donación. Eh, eh, Diez segundos eh, porque ya nos el, vamos. El estado es a propósito de nuestra lucha, después uh -huh. que entramos en esta batalla, Bueno. Eh, ¿Y para cuándo tienen entonces la asamblea? ¿Qué es la que puede resolver eh, esto? Nosotros estamos esperando que la unión deportiva, eh, Sean las personas que, que, que, que, que vayan Pero y la población de está dispuesta, la población circundante está dispuesta a ir y convertirse en asamblea. Reformadora. Sí, claro que ese es sí. el mecanismo, claro le estoy diciendo. Sí, claro que sí. Estamos no se pongan dispuestos. la fecha. Bueno, Estamos muchísimas dispuestos. gracias. Gracias a ustedes por haber venido, por plantear esta situación difícil que están viviendo no en este club puede. cultural y deportivo. Hermanas Mirabal. Gracias a Ochita Vera, al pastor José Manuel Cantalicio y al señor Alcide Martínez por haber estado con nosotros. Nos toca una pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros.